¿Qué nos indica la carta astral o carta natal? La carta astral tiene dos nombres carta astral carta natal carta astral es un nombre que viene del de, de antiguo eh, muy antiguo ya de, de, tradicionalmente y casi todo el mundo la conoce así pero en realidad los astrólogos preferimos hablar de carta natal porque es la carta de nacimiento calculada justo para el momento de nacimiento bien las dos cosas es lo mismo por lo tanto carta astral o carta natal lo que significa lo que nos indica es tu personalidad en el momento de nacimiento eso tiene que quedar claro la carta astral o carta natal no predice el futuro aunque hay algunos astrólogos que se aprovechan de la ignorancia de las personas que no conocen sobre eso y les dan a entender de que la carta astral puede predecir el futuro eso no es cierto hay algo que ahora te lo comentaré pero no es exactamente predecir el futuro la carta natal te dice tú naces en esta hora y naces con esta manera de ser tu personalidad está marcada clarísimamente cómo eres nosotros lo que decimos es en otras vidas has ido aprendiendo a ser de una determinada manera en el último momento en cuanto te moriste en la anterior pues quedó grabado en un determinado sitio no vamos a entrar tampoco en detalles por la cortedad del formato uh, y ahora cuando naces naces con todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de todas tus anteriores vidas tú eres así evidentemente cuando somos bebés aunque seamos de una determinada manera no lo podemos expresar tenemos que aprender a expresar esa personalidad aprender a sacarla eso significa que durante los primeros años vamos aprendiendo a ser así vamos sacando eso de nuestro interior y al llegar más o menos a los 21 años ya hemos sacado toda nuestra personalidad tal como éramos antes ahora ya somos hacia afuera, somos así y a partir de ahí vamos añadiendo el bagaje de lo que vamos aprendiendo en donde nos vamos equivocando donde vamos haciendo las cosas bien Vamos madurando, evolucionando, etcétera, ¿Vale? Eh, por lo tanto, la carta astral te dice cómo eres, nada más. Ahora bien, respecto a la posibilidad de predecir el futuro, no es exactamente predecir el futuro, pero yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender para, para ayudar a esto. Imaginaros que en una carta astral vemos que alguien tiene lo que técnicamente llamamos una cuadratura sol-Marte el Sol, que es yo soy, mi manera de pensar, y Marte, la energía vital, ¿vale? Que mal llevado es violencia, ¿de acuerdo? Si están con cuadratura, con una tensión, resulta que esta persona, nosotros lo traducimos, cuando explicamos, lo traducimos como que tiene mala leche. Si me permitís la vulgaridad, pero es un carácter fuerte, con mucha impulsividad, no piensa lo que hace, eh, se enfada fácilmente, se pelea, etc. ¿vale? Lo que llamamos vulgarmente aquí mala leche, mal, car mal carácter. Bien, es fácil, muy fácil, predecir que esta persona va a tener peleas, va a tener accidentes, va a tener muy malos rollos. Pero no es una predicción, en realidad, es una deducción. Alguien que tiene mal carácter va a encontrarse con muchos problemas en la vida, a menos que cambie. Como la mayoría de las personas ni se plantean cambiar, yo soy así, y eso de genio y figura hasta la sepultura, el resultado final es que a esta persona, si le interpretas la carta, puedes decirle, Oye, cuidado, porque a lo largo de la vida puedes tener momentos en que puedes tener accidentes, caídas, peleas, eh, malos rollos con la gente, etcétera, Porque tú eres así, ¿de acuerdo? Sí que la carta astral permite ver que hay momentos cíclicos en la vida que se van activando esas energías en ti. Lo que llamamos predicción, vamos a ver cómo tenemos las energías ahora, en este año, el año que viene, dentro de 10 años, da igual. En realidad lo que miramos es cómo se va desarrollando y activando Toda esa carta. Y por lo tanto, sí es posible para esa persona que tiene ese Marte-Sol en tensión, decirle, oye, a los 31 años, en el mes de tal, se va a activar esta, esa característica en ti, por lo tanto, en ese momento, si no lo controlas, es muy fácil que pase algo de esto. Fijaos, por lo tanto, que no estamos haciendo una predicción, insisto, sino una deducción. Y, si se le puede decir, si a esta persona tú has ido cambiando, durante este tiempo has ido aprendiendo a controlarte, a aceptar más los demás, a no ser tan impulsivo. No digo que sea fácil, puede ser incluso muy difícil, pero eso es independiente. Si tú quieres ir cambiando y puedes, te esfuerzas, esa energía cada vez será más floja. Aunque de nacimiento sigas teniendo esa línea roja que te va causando problemas, pero en tu interior eso ya lo tendrás mucho más suelto, más relajado, más controlado. Por lo tanto, cuando se te active, será en lugar de una gran catástrofe, una pequeña molestia. Y si vas controlándolo, cuando seas mayor, no será ni tan siquiera una picadura de mosquito. Por lo tanto, no habrá problemas. La carta astral permite deducir cosas que pueden pasar, pero depende de ti si pasan o no. No hay un destino marcado. Pero sí que la carta astral es una gran ayuda para conocernos nuestras fortalezas, que a veces tampoco las conocemos, y nuestras debilidades, para de una manera objetiva poder corregirlas. Es... Para mí es la mejor herramienta que he conocido, y mira que conozco unas cuantas, de todas. La astrología es la que te ayuda a conocerte a ti profundamente y la base es la carta astral, carta natal.